Si cambié contigo, es porque de algo me enteré. Ponte en el mismo lugar en el que estoy hoy, qué sentirías si yo te hubiese hecho lo mismo que tú me hiciste. Lamento que esto tuviera que haber terminado así, habría deseado que esto fuera real, pero me doy cuenta que para ti, solo soy lo que presumes, y yo que creí que teníamos una conexión especial casi me convences, de que podía confiar en los demás. Lamento mucho mis problemas de confianza, pero cuando das toda tu confianza por entero a alguien, y lo arrojan al caño, como si no tuviera valor, algo dentro de uno se rompe. Te di mi confianza, porque parecía ser alguien que tenía mucho para dar. Pensé que lo tuyo era real, pensé que de verdad yo signifiqué algo para ti. Pero ahora comprendo que las cosas no son como me las pintaste, pero también comprendo que fue mi culpa, me seguí y no vi las señales, que estaban ahí tan claras, no era necesario usar las palabras cuando lo que tú querías realmente era una aventura y una relación de transición, <risa> vaya, nunca pensé que esa clase de cosas existieran. de esas relaciones de mentirillas donde fingimos que nos queremos mientras llega alguien que te llame la atención. Tan sencillo haberme dicho que querías algo pasajero, yo realmente no necesito entregar el alma a nadie para estar con ese alguien. Puedo separar la piel del sentimiento. ¿Qué te costaba decir que solo querías pasar un buen rato? Lo habría entendido, y quizás yo me habría divertido también. Si no te contesto las llamadas, es porque de algo me enteré y de algo me di cuenta y abrí tanto a los ojos que para ti, mi alma se cerró. Si hubieses sabido mejor manejar las cosas, quizás habríamos podido quedar como simples amigos y te habría conservado como un buen recuerdo, pero lo arruinaste, lo arruinaste todo y creíste que no me daría cuenta, pero te escuché, de tu boca lo escuché, escuché todo lo que dijiste, y lo que yo significaba para ti, es tan duro darme cuenta que eres la misma clase de persona que me orilló a no querer saber nada del amor, de las ilusiones y las canciones que hablaban de romance. Yo ya había aprendido a estar solo, ya había aprendido a no necesitar del amor de nadie y ahora, ¿con qué me quedé? Solo con tu aroma acosándome por las mañanas, con nuestras fotos en la computadora, que a veces quiero borrar, pero una parte de mí quiere pensar que esto al menos tuvo algo de real. Ver tus labios rojos vivos en las fotos me hace pensar que tal vez exagero. Ese vestido que traías puesto apaga mi mente y enciende el deseo. Pero luego vuelvo a poner los pies sobre la tierra y me doy cuenta, me doy cuenta que todo es humo, ilusión y una mera cortina que esconde lo que realmente hay detrás de esos bellos ojos azules que tienes, que son como el mar, donde si me arrojo me ahogaré. Ya no busques darme explicaciones, aquí ya no hay nada de qué hablar. Comprende que yo sí te empecé a querer y por ese pedacito de amor que despertaste en mí, Quiero que te vayas, que no te acerques, que me dejes curarme y pasar páginas, sino es que de libro. Rencor no te guardo, porque ahora que lo pienso, hubo señales que ignoré. Yo también fui responsable de ilusionarme contigo. Y tú, responsable de no decirme ni hablarme con la verdad en las manos. ¿Quién soy yo para juzgar tus actos? Pero igual, no vuelvas, que para ti no hay nada, y de verdad te lo digo, no te lo digo como un cliché, o porque escuché una canción por ahí, y por eso te hablo así, no te lo digo porque de verdad siento la necesidad de que guardes tu distancia, ahora tu presencia me hace daño, me opaca y me resta fuerzas, quiero volver a ser yo, quiero volver a ilusionarme por la vida, quiero caminar de nuevo, olvidándome de alguna vez estuviste tú aquí, y cuando por fin el sentimiento pase, te recordaré como algo bello, que estuvo en mi historia, pero ya no en mi vida, y ya no en mi destino, porque efímeros somos, y tu mayor error fue no haber sido clara, no haber sido sincera y honesta. No te juzgo, eres libre de hacer lo que quieras, de lo que no eres libre es de callar, porque cuando debiste hablar y decir fue cuando más silencio guardaste. ¿Sabes lo que es un pacto? Un pacto es un acuerdo que existe entre dos personas, donde cada uno dice lo que quiere y espera del otro. Yo creía haberte dicho lo que buscaba, y lo que no. Creí que tú buscabas lo mismo, ese fue el pacto. Debiste haberme dicho desde un principio lo que realmente querías de mí. Nos habríamos ahorrado las peleas, las discusiones, y esta sarta de tonterías que ya no sé ni cómo llamarlas. Ahora solo te pido que dejes de llamarme, buscarme o preguntar por mí. Digo, ¿qué es lo que quieres lograr con todo esto? ¿Una disculpa? ¿Sentir que fuiste perdonado quizás? Pues bien, te doy piedad. Ahora márchate y ve en paz. Ahora mi meta es estar con las personas que valoran mi tiempo, mi espacio, mis ideas y todo lo que yo represento ahora me dediqué a curar las heridas que se me abrieron, no te guardo rencor, solo pienso que actuaste según creíste era lo correcto, aunque no fue lo correcto, después de todo porque me heriste, lo llamaste daño colateral, algo así como cuando intentas matar a una cucaracha con insecticida, pero de pasada terminas matando al grillo que nada tenía que ver con el asunto, dices que no fue intencionado, bueno esas explicaciones ya no me competen Ahora mi meta es seguir adelante Es comprender que todavía hay esperanza Y que no necesito seguir lamentando lo que nunca fue ni será y que no tengo por qué estar batallando con el dolor Y ya se marchó Eso se lo dejo al agua que ya se fue Que ya dejó de ser No lamento para nada haberte conocido Porque vivimos cosas bellas Lo que sí lamento Lo que sí lamento es cómo acabaste con todo esto Porque a veces en la vida, no es como acaba, sino cómo termina lo que marca nuestros más preciados recuerdos. Si habíamos terminado bien, ahora te estaría agradeciendo y el mensaje sería otro, pero bueno ya tomaste tu decisión y a tu forma errada lo ordenaste, de todas maneras esto en algún punto debía terminarse y se terminó, no me voy sin decirte que lo nuestro fue bello, hasta este punto, y que creí que siempre fuiste una de las experiencias más bonitas que tuve. Pero por ahora te tendré como uno de mis más grandes errores. Cuando el temblor se haya ido, cuando las aguas agitadas se hayan calmado, y cuando haya pasado la marea, te recordaré no como la persona que destrozó algo bonito, sino como alguien que estuvo aquí dando algo bello. Un día todo esto acabará y quizás, hasta nos tomemos un último trago. Hasta entonces, que te vaya bonito y por ahora no vuelvas más.